Hola, me llamo Brenda y quiero compartirte de qué se trata la asignatura de Geopolítica y qué vamos a aprender en este recorrido. Para comprender el concepto de Geopolítica, de una manera general es importante conocer la historia de la formación de la democracia y su incidencia en el mundo de hoy. Por esto, partiremos de los conceptos básicos de la Geopolítica y su evolución, las escuelas de pensamiento desde donde fue gestada y sus relaciones con otras ciencias. Suena interesante, ¿verdad? En esta asignatura también estudiaremos el orden mundial, qué significa y qué países hacen parte. Todo esto a partir de entender hechos como guerras, tratados y otros hitos históricos que han convertido al mundo en el complejo entramado político, económico, cultural y geográfico que es hoy. Al finalizar, podremos conectar todos estos contenidos vistos con temas de actualidad que hacen parte de las agendas internacionales como el medio ambiente, la salud pública, la tecnología o las migraciones. Esto nos dará la comprensión y mentalidad crítica de analizar la realidad a partir de los conceptos geopolíticos. Aprenderás mucho a lo largo de esta asignatura y disfrutarás mientras comprendes las dinámicas mundiales. Bienvenido.